aprendizaje tiene que ser significativo y significativo significa que es cuando tú lo necesitas cuando estás en un problema cuando cuando necesitas resolver algo y entonces es en ese momento que tienes la duda tienes la necesidad y entonces es cuando aprendes algo ¿no? cuando buscas los elementos y entonces como que te cae el 20 por ejemplo yo en la escuela eh, Estudié pues, toda la primaria los, las fracciones, los quebrados, el medio, el tercio. Lo hice, pasé exámenes, pero nunca me cayó el 20, de lo que significaba, hasta que estuve casada, hasta que estuve haciendo un pastel y vi la taza medidora y vi las rayitas y dije, ¡ah, un medio! <risa> Fue cuando me cayó el 20, pero estaba en la situación y en la necesidad de aprender eso. Para mí ese fue un aprendizaje significativo. Y yo creo que a los niños, a los jóvenes, eh, podría ser mucho más significativo si les damos la oportunidad de que ellos se desenvuelvan y traten de hacer las cosas. Y cuando están en esa situación, en ese momento de necesidad es cuando están más abiertos y más eh, eh, perceptivos. perceptivos a recibir el conocimiento, pero porque tiene una aplicación inmediata porque lo van a aplicar en ese momento entonces muchas veces en, la, en el entorno de la escuela es un contenido que se tiene que cubrir se tiene que cumplir con el programa y muchas veces los niños no están interesados en ese contenido no están este, preparados o no les interesa entonces cuando la maestra viene y dice vamos a hablar de esto los niños es como que... O sea, les entra por uno, les sale por otro, como a mí, los quebrados, porque no es una necesidad. Pero cuando tienen esa necesidad, y esa necesidad, pues se da en todas partes, en la vida Exacto. real, en donde estamos, en lo okay. que okay. hacemos, ¿no? Exacto, o sea, que escuchándote, este, en realidad entonces el problema no sería el aula, o el, o el sistema, o, o, o esa posibilidad, o ese conjunto de expertos que están ahí para enseñarte algo. El problema está en estar en el lugar cuando no tenés la necesidad ni la motivación de estar. Porque, por ejemplo, podés ver a un nene en un curso totalmente estructurado y a otro. Te parecen iguales y capaz a uno lo obligó su mamá a estar ahí y otro fue porque estuvo hinchando meses sí, atrás que quería aprender que quería eso. Aprender. Entonces tal vez no es el lugar, sino es por qué están ahí. O sea, están realmente quieren aprender lo que tocan el día. O realmente tienen la posibilidad de elegir qué aprender. Y eso es porque ¿Es se me haría, a mí es como mi esposo y yo platicamos y, y decimos, o sea, qué, qué maravilloso sería porque hay gente tan, tan talentosa, tan experta, tan, con tantos recursos en, en el sistema y se desaprovecha. Porque los niños están, o sea, con cero ganas, con toda la apatía y se desaprovecha toda esa riqueza. Pero yo creo que aquí el problema es ese asunto de la obligatoriedad o de que tiene que ser así. Pero si fueran lugares más abiertos y que alguien dijera, pues yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto. Entonces que él tuviera la libertad de poder venir y decir, vengo y exprimo a este maestro y le saco todo, pero porque tengo esa hambre de saber, o yo vengo y quiero aprender esto qué rico sería ¿no? y qué padre sería sí. para, para nosotros poderles dar esos recursos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿no? ¿Sabes que Cuando yo leí tu libro, como que fue revolucionario para mí, porque ese concepto supraescolar, cuando leí la portada me pareció como soberbio el tema supraescolar. Y después cuando leí, eh, que, que me gustaría escucharte que, que más profundamente acerca de eso, o sea, es el tema de simplemente de usar la escuela como recurso y no como autoridad, como vos decís, y esa es la clave. O sea, no es que no hay cosas valiosas dentro del uh -huh. sistema o gente que no es valiosa, al contrario, como decís vos, pero es el tema de que nos situemos tal vez como papás, este, o después cuando los chicos son grandes, ellos mismos, que se sitúen por encima. Entonces sí. después pueden tener distintos recursos, desde un curso virtual, asistir a esta escuela presencial universidad, el artesano de la vuelta de la casa, porque lo que necesitan aprender no está en la universidad ni en la escuela. Entonces ese concepto me pareció fantástico. Sí, es que es esa, es esa actitud, bueno, supraescolar quiere decir supra es más allá de lo escolar, más allá de, de la escuela, de la escolaridad, porque es esa actitud de llego, me siento y me cruzo de brazos y espero a ver qué me van a dar, qué me van a enseñar, qué me van a decir, y si nadie me dice nada, yo tampoco hago nada, es una actitud de dependencia, de depender de, de lo que suceda a mi alrededor, pero yo no tengo nada de, de adentro para, para impactar mi alrededor. Y para mí es ese concepto, ¿no? por encima de esa dependencia, por encima de esa mentalidad de que la motivación, en vez de estar acá, que el maestro te está picando desde afuera, la motivación está desde adentro. Tú eres el que tienes una perspectiva, una visión, una necesidad de aprender, entonces tú eres el que te mueves y utilizas los recursos. Uno de ellos es la escuela, Exacto. uno de ellos puede ser un maestro, como dices, la señora de la vuelta o mi papá que sabe esto, o mi abuelo que me enseña esto, o el libro o el curso o la educación a distancia, pero yo soy el que, el que tengo el control de mi propia educación, de mi propio aprendizaje y entonces estoy haciendo uso de todo lo que haya a mi alrededor. Ese es el concepto superescolar que a mí se me hace eh, tan valioso y tan ah, maravilloso sería que pudiéramos meterle esa mentalidad a cada niño, a cada joven, independientemente de dónde esté, si está fuera de la escuela o dentro de la escuela, pero que él sepa que él puede ser proactivo, que él puede... Este, indagar, investigar, que él puede usar al maestro, sacarle toda la riqueza que tiene el maestro, pero es una, es una cuestión de actitud de, de la persona, de una motivación interna. ¿Qué recursos hay que podemos aprovechar para el aprendizaje o para la enseñanza, pero que estén fuera de la escuela, pero también fuera de la casa? ¿Qué cosas hay en la sociedad o en, en nuestro exterior? La verdad es que creo que tenemos estamos rodeados de tesoros sin descubrir o tesoros desperdiciados. Las personas que vivimos en ciudades grandes tenemos una inmensidad de recursos fuera de nuestra casa que la mayoría de las veces desaprovechamos. Hay tantos pro programas culturales en museos, en teatros, tanto acceso al arte, con costo y sin costo, que simplemente se nos pasa. Hay, hay exposiciones, recursos, conferencias, obras de teatro, música callejera, que simplemente basta con picarle un clic a algún programa que encuentres en el internet para que, para que te des cuenta de todos los recursos que hay fuera. Oye, pero, pero ¿cómo se aprovecha? el otro día yo fui al Tropo mágico ¿ya fuiste a la de Darwin? todavía no ah, fuimos, está padre es un, un es un museo y hay información de... muy interesante a mí se me hizo muy interesante pero está todo pues, escrito ¿no? Uh -huh. y, el, y el guía te da un resumen de lo que está escrito y mis hijos estaban este, encantados escuchando lo que estaba diciendo el guía y viendo las cosas que había ahí pero había un grupito como de adolescentes muchos grupitos como que los mandaron de la escuela sí. Y yo los estaba viendo y no estaban aprovechando nada de lo que estaban, traían un cuaderno y, y se paraban y así como que anotaban este, dos, tres frases y luego se anotaban, paraban otro, Pero no lo estaban disfrutando realmente, ¿no? yo los veía que era una tarea que estaban cumpliendo. Para mí se me hizo un material muy interesante, yo descubrí cosas que yo no sabía de, de la vida de este señor, mis hijos... Chiquitos estaban interesados en lo que estaban escuchando, pero entonces sí tenemos los museos, sí tenemos las, las exposiciones y todo, sí tenemos la oportunidad, porque te digo, de las escuelas dicen vayan y hagan esto, uh -huh. pero, pero de todos modos hay como que un paso que no se cumple, como que no se da ese aprendizaje. Sí. Yo creo que un problema grande en esa área sería manejar grupos grandes. Cuando vas en grupo grande y eres muy joven y eres inexperto, inmaduro, mmm, prefieres quedar bien con los demás chicos a, a, a, a ponerle atención a lo que tú quieres uh -huh. hacer. Uh -huh. Un recurso que creo que los maestros podrían desarrollar en esa área sería reducir los, la cantidad de jóvenes o de niños que llevan a ese tipo de lugares. Uh -huh. ¿Para qué? Para que los maestros o los tutores o los guías Les pudieran los tener niños. más atención con ellos. Que, que, que descubrieran sus propios intereses, que hablaran de esos intereses y cómo se relacionan con la exposición que está ahí. Y que resolvieran las preguntas en lo individual. No necesariamente tienen que estar escribiendo. Casi siempre yo veo grupos escolares que van y escriben y tienen que hacer un reporte. ¿Y eso para qué les sirvió más que para aburrirse más? Para ¿Por, qué mejor no, ¿o ¿Por qué mejor no sacan una fotografía? Claro. ¿Por qué no hacen un safari fotográfico? Porque no hay interés. Porque no hay interés. Porque, porque manejar grupos grandes es muy difícil. Mi sugerencia podría ser esa. Manejen grupos más pequeños, pongan más atención en ellos y lleven más tiempo con ellos, no tan recortado. Que ese día salgan más tarde de la escuela. No, no, debe, no debería haber problema a lo mejor por eso. Esa podría ser una sugerencia. O que desde antes se dé una, una plática. ¿no? Bueno, mis hijos iban muy interesados ese día porque en la casa tenemos meses hablando de los dinosaurios, sí, hablando de la evolución. Sí. Entonces, todos los datos que encontraron ahí eran muy relevantes para ellos, porque ya los habíamos hablado sí. y de hecho la información que había ahí les estaba contestando muchas preguntas sí. que antes ya no sabíamos. Exacto. Porque eso sería un recurso buenísimo que nosotros hemos usado también. Vamos a ir a cierta exposición, investigamos antes, antes. de eso. Y no un día antes ni dos, sino toda una temporada uh -huh. estamos hablando del tema, investigando, sacando preguntas, para que cuando llegamos ese día eh, a, a exponernos a esa información, le sacamos un... Un jugo uh -huh. tremendo. Y todavía después de la visita, lo, lo vienes medico, masticando sí. la información. Sí. Oye, el guía me dijo algo que nosotros no vimos la misma información en el Internet. Y aún hasta, hasta criticas cómo se manejó, sí. cómo, cómo te lo expusieron. si fue cierto, sí. cuando fuimos a ver a Frida, mis hijos llevaban toda la información de la vida de Frida Kahlo. Y descubrieron que había cosas que estaban bastante tendenciosas en la explicación. Entonces, información previa, grupos reducidos y masticar la información después, después, eso enriquece muchísimo más que una lección escrita o leída en un pizarro. Es que el problema de las escuelas es que por más que quieren poner materias creativas, por más que las tengan, el concepto de creatividad está limitado, cuando en realidad creatividad abarca mucho más que una clase de música Sí. Entonces tal vez eh, se le da el lugar dentro de su área, este, pero no permiten el desarrollo de la creatividad en el caso de poder elegir cómo resolver una situación, este, poder tomar ciertas decisiones que se podrían tomar perfectamente en la escuela, percibir este, eh, todo el tiempo cómo deben de hacer las cosas, en qué cuaderno, con qué color, ¿no? Entonces yo creo que eso mata. Es que estás diciendo algo importante. Quieren desarrollar creatividad apagándola. Es decir, si tú te sales de, de, de, del dibujo de la raya, estás mal. Si dibujas una rana de otro color que no es, estás mal. Si lo haces en un orden distinto, está mal si lo resuelves desde otra perspectiva está mal entonces ¿qué es creatividad? creatividad es hacer lo que tú quieres o lo que yo invento <risa> ahí hay, una, hay un conflicto y yo también lo que he observado con la gente realmente creativa es gente que ha aprendido a ver la vida como un todo no dividida en materias absolutamente por ejemplo Ves la vida de gente como Leonardo da Vinci o como Fibonacci, tanta gente que, que ha visto o, o ha descubierto cosas que otros no han visto aunque han pasado por el mismo lugar diez veces. Hay gente que, que, que ve la vida como un todo y que relaciona todo en una sola cosa. Sabe mucho de historia, sabe mucho de matemáticas, sabe escribir correctamente, Profundice en lo que le gusta, pero tiene un panorama amplio y grande de una visión de muchas perspectivas, de, de muchas cosas, de muchos temas, de muchos asuntos. Es decir, alguien que, que, que anhela ser creativo, primero tiene que dejar de tener miedo, pienso, y luego tiene que aprender a ver la vida como una sola, sin divisiones por materias. Eso es básico para la creatividad y en la escuela, o en una vida escolarizada, es difícil vivir así. Todas las materias están separadas, te enseñan a separar la vida por segmentos, en lugar de pensar que, que todo debe aportar para la, para la vida, porque es la vida. Creo que ahí está la gran distancia entre una educación o un aprendizaje ideal y el que vivimos. Sabes que te escuchaba y eh, yo doy clases de música... Este, desde chiquititos, estimulación musical, y se iban creciendo esos instrumentos. Y es impresionante cómo hay algo aprendido en la escuela que se traslada al ámbito después meramente artístico. Yo he tenido chicos que con mucho talento, mucha capacidad, pero sin embargo hay ciertas características que te das cuenta que vienen de la escuela, como por ejemplo el miedo a equivocarse, este, el miedo a decir algo que puede salirse digamos, de, de la normalidad, eh, el miedo a decir una idea por miedo a quedar en ridículo, ¿no? Sí. Y todo eso, ¿no sabes cómo les afecta? O sea, que realmente les cuesta mucho deshacerse de todo eso, sí. los que pueden, y para llegar a florecer realmente en algo sí. meramente creativo. Sí. ¿No? sí, es decir, tienes que luchar contra el miedo. Pero bueno, ¿y qué se puede, qué se puede hacer? O sea, ¿qué se podría hacer eh, dentro de las escuelas como para ayudar, ¿no? Manejando grupos grandes es difícil, pero creo que eso es básica identidad. Identidad, libertad, uh, entendimiento de quién eres y para qué estás aquí. Cuando comprendes quién eres, sabes lo que quieres y no te da temor experimentar intentar cosas nuevas. Pero es un proceso. Es un proceso que todo joven debe vivir eh, por iniciativa propia. Y que te va a llevar años, que muchos adultos aún estamos viviéndolo y descubriéndonos. Pero en, en la medida que te descubres, vas a ser más creativo, vas a ser tú y vas a aportar. Porque tú eres algo que aporta, simplemente por ser tú. Yo también agregaría que en la actitud de los maestros o los profesores que están con los grupos tantas horas, porque imagínate... O sea, a veces están más horas con el maestro que con los papás con los padres sí. Este, yo creo que no hace falta ni crear programas especiales, simplemente Complicados. con la actitud ajá. o sea, con la actitud de permitir libertades en cosas que realmente no afectarían en lo más mínimo el desarrollo a los objetivos, de objetivos, ajá. absolutamente, o sea, simplemente de enseñar algo y no solo que este problema se resuelve con estos pasos y si otro nene ha creado otra forma, no, o sea, tiene que ser con, con esto, el hecho de dónde ponerse en el aula, de con qué color escribir, que si quiero usar esta letra o tal otra. Yo creo que en pequeños detalles, así el sistema como está podría este mejorar, mejorar digamos, y permitir ajá, el, el desarrollo de la crítica, Definitivamente.